En este vídeo te traigo un top 7 muy interesante sobre difusores de ultrasonido, que hay mucha gente que me pregunta ¿Dónde puedo conseguir uno? ¿En qué consiste un difusor de ultrasonido? Así que he preparado este vídeo con 7 en concreto que considero bastante buenos que podéis tener en casa. Vixing es un difusor de aceites esenciales bastante elegante con forma de madera. Es práctico y muy decorativo. Tiene luz que cambia hasta en 7 colores y puede fijarse la luz del color que se prefiera o simplemente apagarla, incluso elegir el brillo para crear ambiente. Es fácil de usar. Este es de 300 ml y ultrasónico. Solo tiene dos pulsadores, uno para la niebla y el otro para la luz. ¡Muy fácil! Este tamaño es perfecto para el salón, donde cubre hasta 30 metros cuadrados. Puede estar en funcionamiento entre 4 y 10 horas. Además, tiene temporizador. Puedes elegir que se apague después de una hora, 3 o incluso 6 horas. Es perfecto para el uso por las noches. Si se ha quedado sin agua, se apaga automáticamente. Es certificado sin BPA al 100% y además bastante silencioso. Te dejo debajo de este vídeo el enlace para que lo adquieras directamente desde Amazon. A continuación, te presento el difusor de 120 ml de AvaSpot, en un formato un poco más pequeño pero que cumple todas las expectativas. Crea un ambiente relajante en la habitación o en la oficina. Puedes escoger entre función intermitente, donde se enciende y se apaga cada 30 segundos o modo continuo con minutero. Cuando se acaba el agua, el difusor se apaga automáticamente para evitar que se queme y por seguridad. Dispone también de una formación de 7 colores calmantes o una luz de noche para el cuarto de los niños. Es perfecto para la meditación y su uso durante la noche. Este difusor de aceites esenciales es uno de los más valorados. Debajo de este vídeo tienes el enlace directo para comprarlo. De nuevo vemos otro difusor de AvaSpot, el Flow Mist, de 250 ml, ideal para habitaciones. Es un dispositivo de aromaterapia multifuncional. Cuenta con un gran funcionamiento y es muy fácil de limpiar. Tiene un juego de 7 luces de colores que puedes cambiar para adaptarlo a tu estado de ánimo. Se desconecta cuando se ha acabado el agua por seguridad y eficiencia energética. El cable de red está oculto en el difusor. También funciona como humidificador de niebla. Dispara un vapor fuerte, frío y continuo directamente en el aire. Disipa el olor de las mascotas o del humo del tabaco, además de limpiar el ambiente de microorganismos, alérgenos, polvo y más. Su diseño es de vetas de madera, fabricado con materiales sin sustancias tóxicas. Debajo de este vídeo encontrarás el enlace si quieres adquirir este difusor. Vixin, de nuevo, nos trae otro difusor libre de BPA. Es un mini difusor de 150 ml que puede funcionar de 25 a 40 ml. Por eso, aromatiza la estancia rápidamente. Es decorativo y dispone de 8 colores de luz. Es como una lamparilla para la mesa de noche o como luz ambiental. Tiene el modo de sueño especial, donde con una sola pulsación del botón Sleep, este mini-humidificador entra en un modo sin luz con una salida de niebla más baja, entre 15 a 30 ml hora. En este modo puede funcionar entre 5 y 9 horas toda la noche sin necesidad de reponer agua. Está realizado con materiales libres de tóxicos y es seguro para utilizar con bebés. Cuando se agote el agua, la máquina se apaga automáticamente. Debajo de este vídeo también encontrarás el enlace si quieres adquirir este difusor. El nuevo humidificador difusor de aromas Wooden Effect de Innova Goods sorprende con su diseño 2 en 1 de estilo Zen. Fabricado sin materiales tóxicos, tiene una capacidad de 300 ml. Dispone de temporizador entre 1, 3 o 6 horas. Con apagado automático, 15 modos de iluminación con 14 colores fijos y secuencia continua. Encontrarás el enlace para su compra justo debajo de este vídeo. Secotec dispone de su difusor Pure Aroma 300 Yang. Cuenta con un gran depósito de 300 ml de capacidad, temporizador de hasta 10 horas, elegante diseño en color madera que se adapta a cualquier estancia. Tiene siete colores LED con control manual y automático. Cada color es ajustable de brillante a tenue. Además, este humidificador emite una niebla suave que propaga de forma rápida y eficaz el aroma utilizado, por lo que su uso es adecuado para tratamientos con aromaterapia. Dispones del link de compra justo debajo de este vídeo. Subimos el nivel con este humidificador ultrasónico inteligente de Proscenic. Con gran capacidad de tanque de agua de 5,5 litros, soporta hasta 30 horas de emisión al máximo, con control remoto y control de aplicación Alexa. Además, se puede seleccionar fácilmente el modo solo con un toque y muestra la información en la pantalla y en la app. Múltiples funciones inteligentes y con ajustes de niebla fría o cálida. Dispone de un depósito para los aceites esenciales. Se puede reservar tarea en 24 horas. Se apaga automáticamente después de agotarse el agua y al sacar el tanque del agua. Puedes encontrar el enlace directo a este difusor justo debajo de este vídeo. Y no olvides suscribirte a este canal y también te dejo por aquí un vídeo muy interesante sobre cómo hacer una sinergia para tu nuevo difusor ultrasonico. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Yo le pongo pues como unas 20 gotas o así creo que a veces me pasó <risas>